Me han mandado un audio, ¿vale? En plan sorpresa, no sé muy bien por qué. Ha venido como un poco de... Ha sido como de sopetón y por la cara, ¿vale? Relacionado con esto de karma y tal, de una persona. Eh... Bueno, yo lo voy a poner. Hola, Juan. Eh, de acabo habla Leo y... Y bueno, quería desearte mucha suerte hoy en Carmalan, en esperemos que, que te vaya espectacular y, y bueno, quería mandarte también un, un abrazo grande.